Don't bend his hand hermanos que me ayudaron, en momentos duros en mi vida, me alegro tenerlos a mi lado cada día, los consejeros me extendieron la mano, me guiaron soportando conmigo lo que no haya soportado, Juan Pablo me ayudó desde mis inicios, olvídame de él, sería como ir contra mis principios, no me rendía y me animaba diciéndome que sigue luchando, que no pida sigue estancado, hizo todo lo que un buen amigo habría dado, tanto recuerdo muchos copiezos, me grabó desde mis comienzos, he valorado cada instante hacia él, con amigos sin salida, siempre me anima para Levantarme, Empezamos desde la edición de voz La letra de mis canciones y la producción Hasta los rodajes soportando puñetazos que la vida nos dio Editando vídeos, diciéndome que mejor es, que lo puedo hacer mejor Mi segundo hermano creyó en mí cuando todo el mundo se alejó Santiago Gracias por todo lo que me has dado por darme los empujones que me han inspirado Siempre estaba cansado, deprimido, agobiado, me has criticado De formas que me han impresionado Tus lecciones hacen que siga avanzando, mejorando, alcanzando mis sueños sí, metiendo metiéndole empeño por lo que quiero y quiero ser Grande, nunca olvidable de mis hermanos de sangre contento Por todo lo que tengo, gracias por todos los buenos momentos, por ayudarme a mejorar mi pensamiento Forman algo importante, forma algo inolvidable, forman parte de la magia. mis dos hermanos Juan Pablo y Santiago solamente agradecerles y decirles muchas gracias. Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, Juan Pablo y Santiago, Mystic game forman parte de la magia, algo importante. Algo inolvidable, yeah, bien Esto va por ustedes, por vosotros Por tus esfuerzos que me han dado su plan, Por su apoyo